aquí eh, los abogados Moisés Almonte y Raimundo H. quienes representan a esta empresa MUNE SRL. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Eh, háblenme de la situación eh, que se está dando todavía con este tema eh, de MUNE y los afectados, más una querella que nos llegó a nosotros, eh, nos enviaron, que ustedes han hecho contra algunos imputados eh, de aquí de San Francisco de Macorís sobre este proceso de MUNE. Pues Muchas gracias. Yo le cedo la palabra a Raimundo para que comience y luego eh, intervenimos nosotros. Sí. Muchísimas gracias por permitirnos participar y llevar nuestra versión de los hechos a la situación. El proceso de MUNE en cuanto a su reestructuración está en los tribunales y están siendo conocidos está para llevarlo a la votación de si se aprueba o no el plan de reestructuración. En ese sentido, el tribunal tiene una reunión el día 19, es decir, la semana próxima, en la que contamos con eh, conversar eh, con los acreedores votantes con relación al tema de la aprobación o no del plan de reestructuración. Dentro de todos los procesos que hemos realizado, eh, desde un principio habíamos realizado una querella que a finales de diciembre se convirtió en una acusación de la Procuraduría de San Francisco de Macorís en cuanto en, en relación a el señor Luis Espinal y el señor Matrillé. Fruto de esa eh, querella convertida en acusación del Ministerio Público eh, salieron a relucir otros hechos que fueron los causantes de una siguiente querella de la cual les hablará Moisés Almonte. Sí, te, tengo aquí la querella en contra de Luis Francisco Espinal Hernández. Creo que le tenemos ahí, señor director, la imagen. Domingo Antonio Joaquín Fabián, Inmaculada Concepción Esmurdot de Joaquín, Paola Inmaculada Joaquín Esmurdot y Luis Antonio Joaquín Esmurdot Dice aquí que la calificación es falsedad de material intelectual, en Escritura de Comercio y Uso de Documentos. ¿Me puede decir, eh, eh, Moisés Almonte, eh, de qué se trata esta querella? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Fíjese, como decía mi compañero, licenciado Raimundo H., con motivo de la primera querella, la, la, el Ministerio Público de San Francisco de Macorís designó un, eh, unos peritos independientes de una terna que le fue propuesta por el Instituto de Contadores Públicos autorizados. Ellos propusieron varios, una terna, tres, y el Ministerio Público escogió uno de ellos con quien llegó a un acuerdo y ellos comenzaron a realizar una investigación profunda de los méritos, no solamente de la querella de Muné contra el señor Espinal y matrillez sino de la querella de los acreedores en contra de los señores Muné. Y en un informe eh, preliminar de principios del mes de diciembre depositado por eh, eso, esos peritos al ministerio público se hace alusión a hechos que no estaban tan esclarecidos antes de ese reporte y tienen que ver con una serie de pagarés emitidos alegadamente por MUNE pero suscritos por la, como la mayoría de ellos por el señor Espinal que cuando eh, los peritos contadores auscultaron, verificaron su autenticidad, se dieron cuenta de que los mismos no tenían respaldo, eh, en el sentido de que no eh, representaban deudas reales, sino deudas ficticias, deudas falsas, deudas irreales. Con una característica, eh, todos ellos habían sido en beneficio de una familia, eh, en este caso la familia Joaquín Smurdoch, que entiendo que en este caso... Eh, Joaquín es un apellido, ¿verdad? Eh, para que usted tenga idea, eh, solamente en un día el señor Espinal emitió tres pagarés que suman 150 millones de pesos, haciendo alusión a unos supuestos pagarés anteriores o, o a la recepción, no sabemos bien, de, de fondos, que cuando esos peritos tratan de verificar en la contabilidad de MUNE, Mira, ni hay reporte de que ese dinero jamás ingresó, ni jamás ingresó a ninguna cuenta bancaria de MUNE, no hay ningún rastro de los mismos, por lo, por lo cual se ha llegado oficialmente luego de esa investigación a la conclusión de que se trata de pagares falsos. Falsos en el sentido de que no están respaldados por un negocio verdadero. Falsos, lo que, lo, lo que la ley llama la falsedad intelectual, es decir... Eh, la acusación a lo que se contrae es a que el señor Espinal sencillamente emitió un pagaré, lo entregó a esas personas, a él vinculadas, simulando una deuda de 150 millones de pesos de MUNE con el propósito de que MUNE se viera en el compromiso de pagar a esas personas esa cantidad, pero en MUNE ese dinero nunca entró para respaldar el pagaré. Una situación muy diferente a la de la gran mayoría de los demás. Okay, eh, eh, licenciado, excusa que usted me no interrumpa porque como sí. esto fue de último minuto, tenemos eh, eh, eh, al senador eh, más adelante, eh, también en vía sí. remota, pero le voy a hacer una pregunta y le dejo el espacio abierto para quizás hacer un programa un poquito más abierto. ¿Qué sí, pasa no. con los demás eh, adeudores que no están en esa situación? O sea, eh, ¿cuándo se le va a, a pagar? Porque se han hecho algunos acuerdos que no se ha llegado a ningún acuerdo. Eh, eh, final para eh, pagarle el dinero a los adeudores y si ese dinero, Mune lo recibió en el, en el caso que usted se refiere está apoderada la décima sala del juzgado de primera instancia de, eh, de la Cámara eh, de, eh, Civil y Comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional y ese proceso conlleva eh, un planteamiento de cómo pagar que hizo MUNE y ahora corresponde a los acreedores aprobar este planteamiento de MUNE o no. El tribunal todavía no ha llamado a votación eh, porque está agotando toda una serie de procesos preliminares que conllevan a este punto. Bueno, eh, eh, Para eso hay una reunión el día 19, como le decía, que eh, tendrá eh, lugar en la Corte de Apelación en el local de la Corte de apelación en Santo Domingo, pero dentro de las facultades de la décima sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado del Distrito Nacional. Bueno, eh, vamos a seguir dándolo, vamos a darle seguimiento a este caso. Hoy precisamente eh, los acreedores a, a hicieron una, una caravana eh, de bocinazo en San Francisco de Macorís como protesta, pero esto lo vamos a seguir eh, en, en otra ocasión ya con más tiempo para también darle participación. Algunos de los acreedores que quizás tienen alguna pregunta a ustedes que son los representantes legales de la empresa MUNE SRL. Vamos a un, a un corte, señor director. Luego del corte ya entramos con el senador Franklin Romero que está en vía online, vía Skype.